El voto de todos los ciudadanos valga más lo mismo, sea más proporcional, dicho de otra manera, que lo que finalmente tenemos en el Congreso a nivel de representación por formaciones políticas sea lo más parecido posible a lo que han votado los españoles. Vamos primero a tener esta reunión. Con Ciudadanos, yo soy positiva, soy optimista, no sé si hoy llegaremos a cerrar eh, todo o más bien a abrir los temas de debate, pero creo que vamos a poder tener acercamientos y a partir de ahí, por supuesto, hay que negociarlo también con el Partido Socialista, que yo creo que está dudando, pero que, que tendrá que, que, que ver cuáles son las propuestas y que creo que al final tendrá también que pensar en el bien de España y por tanto en reformar un sistema electoral que beneficie a los españoles en la medida en que al final lo que pase en el Congreso sea lo más parecido a lo que ellos han votado.